Dale, dale, dale. Lindo pescado, eh. Lindo pescado, eh. El negro está ahí abajo, mirá. Lo tenés en las en las piernas, Darío. sí sí Paco. Ponele pica Ponele motion. Ah, lindo pescado. Lindo pescado, lindo pescado. Ahí te lo recupero en la mera. Copo, lleguito, Copo. Estamos, estamos, El que traigo, eh. <risa> mira, qué pescadito! mira, qué pescadito! mira, mira, mira, mira, Berizo! mira, <risa> mira, Mirá, mirá que pescadito, papá. El día, Perizo. impresionante.